Felicidades, lo hiciste genial. Veamos quién llega primero a la orilla alrededor de la alberca. ¡Eso es genial, sí, ¡Natar es increíble. <risa> <risa>